Para la comunicación con tu docente responsable de la asignatura, dentro del aula virtual dispones de la mensajería interna. Aquí puedes realizar tu consulta y este mensaje solo es visto entre tú y el docente del aula virtual. Podemos ubicar en la parte final el nombre del docente. Ingresamos a su perfil y seleccionamos la opción de mensaje. Aquí Podemos ver el destinatario, podemos escribir el mensaje y finalmente enviarlo. Si queremos revisar nuestra mensajería, podemos seleccionar el icono de mensajes. Universidad Continental, el poder del conocimiento.